¡Ay ah, los videojuegos. Han sido nuestro medio de largas horas de entretenimiento y asimismo como un método de desconectarte de la realidad por un rato. Y no, Krito, no hablamos de ti en esta ocasión. Durante el transcurso de este año salieron gran variedad de videojuegos, como el God of War, lanzado el 14 de enero, o Assassin's Creed, lanzado el 17 de febrero de este año correspondiente. Pero no solo en este año hubo grandes lanzamientos, sí, 2023 era un año increíble para los videojuegos ya que gran cantidad de grandes títulos, tanto como para la PlayStation, Xbox, PC y la Nintendo, estarán previstos. Una gran lista, como en este año lo hubo en particular. Es por esa razón que hoy veremos los 10 videojuegos más esperados para el año 2023. Así que comencemos. Número 10. Assassin's Creed Mirage. Con una ambientación en el siglo IX, seguiremos la historia de Mirage, desde que era un humilde huérfano en la calle, hasta que se transforma en un asesino tras un gran entrenamiento dado por Roshan un gran asesino la historia se desarrolla en un mundo ya conocido pero con retoques como lo es el parkour en el que tendremos que superar para que así avance la historia del videojuego si me lo preguntan es un videojuego que suena muy interesante lastimosamente aún no tenemos fecha de lanzamiento oficial pero Ubisoft dijo que saldrá en algún momento del 2023 llegará tanto como para la PC, Playstation 4 y 5 Xbox Series y Xbox One Número 9. Diablo 4 Un videojuego que se anunció en 2019 pero se especula que saldrá en 2023 En sus primeras imágenes muestran una gran variedad de enemigos como lo son los tan conocidos esqueletos y un par de enemigos oscuros que no querrás encontrarte Si eres fan de LoL te aseguro que este videojuego te encantará ya que su jugabilidad es un poco similar, aún así aún no hay fecha oficial, pero te aconsejo estar muy atento. Número 8, Final Fantasy XVI, una franquicia vieja pero muy buena, por algo sigue sacando grandes títulos, de esta nueva entrega se sabe poco, solo que se estará desarrollando en Europa, en la época medieval, y con el ejército que mantiene la paz con unas gemas especiales, las cuales son llamadas Cristales Madre. Una entrega muy buena si me lo preguntan, esperada para el siguiente año, ya que está a la vuelta prácticamente de la esquina. Este maravilloso título llegará para la PC, PlayStation 5, en algún momento del año 2023. Número 7. Redfall. Con planes de lanzamiento en 2022, pero se retrasó para el 2023. Pero esto no significa que todo sea noticia mala, ya que lo que se ha anunciado es muy prometedor. Con un próximo gran estreno, si me lo preguntan a mí, encarnando a uno de los cuatro héroes, los cuales cada uno tiene habilidades únicas para tasajearte a los vampiros en escenas sangrientas y divertidas. Número 6. Ark 2. Un sambot de supervivencia con dinosaurios y construcciones. En un gran mundo abierto, este videojuego se espera para que sea muy exitoso como su antecesor, el cual fue el que le dio hincapié a la serie de Arcadia, de youtubers famosos. Este gran título se espera que salga en algún momento del 2022, pero seamos realistas. El año está a punto de terminar, por eso lo pongo aquí, esperando que salga para el próximo año. Número 5. Dead Island 2. Después de una larga espera desde hace 8 años, que no sabíamos nada de este título, volvemos con noticias. Anunciando para este año, pero se especula que saldrá para principios del próximo, la historia nos dirige en un avión, el cual se desata un brote de zombies, lo cual provoca que el avión aterrice, y no de la manera que todos esperamos, lo cual se desata un caos estilo The Walking Dead en Hollywood. Busque comida, equipate para sobrevivir en esta plaga de muertos vivientes. Número 4 Skull and Bones. ¿A quién no le gustaría tener un barco y lanzarle una bomba al compañero de al lado? ¿En serio? ¿Nadie? ¿Solo yo? Ok. Skull and Bones es un videojuego de mundo abierto, o mejor dicho, mar abierto, seamos precisos. El océano Índico, entre pelea por el atraco legendario. Mientras exploras en el mundo, recibirás distintas misiones y demás tareas que tendrás que descubrir por tu cuenta. ¿Te quedaste sin espacio en tu barco? No te preocupes, hay distintos barcos los cuales puedes escoger y cambiar Con algunas ventajas que tienen uno que otro barquito de ahí Así que te recomiendo este videojuego ya que se ve muy prometedor Y pues seamos realistas ¿Quién no quisiera aventarle una bomba a tu vecino el ruidoso? Street Fighter 6 con una gran mejora de gráficos a diferencia de sus antecesores la gran saga de peleas Street Fighters trae nuevamente otro gran título la jugabilidad se ve más fluida y mejor en todo aspecto pero sin duda lo mejor es la animación que le queda súper bien con la configuración de 6 personajes nuevos completamente jugables su lanzamiento está previsto para la Playstation 4, 5 Xbox Series, Xbox One y el, la PC en algún punto de 2023. Número 2 Bayoneta 3 Con exclusividad para la Switch, tendrás que enfrentar la amenaza de los homónculos los cuales son creados por el mismo ser humano, con un gran ejército te atacarán para así lograr su objetivo, la destrucción total del mundo, Tú tendrás que evitarlo con el nuevo catálogo de armas equipadas para nuestra querida bruja la cual posee habilidades para parar el tiempo y grandes y vistosas ejecuciones aunque no es explícitamente para el año siguiente es un gran título que debes probar ahora Y con esto llegamos al top 1 Cabe aclarar que no acomodé este top para del mejor al peor, no simplemente son un top 10 de los videojuegos que en mi opinión serían los más esperados para el año 2023 bueno, el top 1 es de Marvel Spider-Man 2 Con un protagonista de uno de los superiores de fama mundial, este título nos presenta todo acerca del poderoso hombre araña Acrobacias, habilidades y entre muchas otras cosas más que vendrán en el mismo Interpretado por Peter Parker, ese mismo que conocemos de todas las películas que hemos visto Y Miles Morales Lucharás contra el universo de villanos de Marvel así como el poderoso Venom, desencadenando muchas horas de jugabilidad y diversión. Y bueno chicos, esos son algunos de los grandes títulos que se esperan que salgan en algún momento del 2023. Yo sin nada más que decir me despido, no sin antes recordarte que puedes suscribirte y activar la campanita. Y también te dejo aquí abajo en la descripción y también al final de pantalla de vídeo, los videos de mis demás compañeros que también están muy buenos. Sin nada más que decir, nos vemos. Chao.